Amigas y amigos de Cartago, un rápido encuentro, una mañana patagónica que nos está acompañando mientras hacemos estos despachos. Hoy queríamos en el programa, este, yo hablo muy rápido cuando veo la, después de la edición, digo vamos a la chapa. Pero bueno, es que tenemos la urgencia de lo importante eh, y queríamos eh, no hacer esperar más este material. Eh, un documental de Ana Laura eh, Borrell, una, una periodista francesa. Eh, que fue muy conocida al principio de la guerra, al principio de la operación militar rusa en Ucrania, eh, porque fue censurada por la televisión francesa mientras estaba haciendo los reportes. Claro, ella empezó a contar algo de lo cual nosotros vamos a hablar hoy en, en nuestro espacio, que es eh, la guerra que Europa tiene hace ocho años, que es el bombardeo permanente que hace el gobierno ucraniano de ultraderecha contra el este de su propio país, el este de su propia nación, ¿no? que es la guerra contra el Donbass. Bueno, esta periodista fue censurada, un desastre. Empezó a contar lo que pasaba. Claro, los ucranianos son los que bombardean mucho antes de la operación militar rusa. Y eso no va en el relato en el cual este, la mirada hollywoodense nos tiene acostumbrados para entender algo tan complejo como es este, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Complejo en todos los términos. Histórico, político, militar, cultural este, y, bueno, y económico, ni hablar. ¿Qué vamos a, a compartir hoy? Este es el documental que habla de las masacres que ha realizado de manera impune y apoyada por Occidente, Ucrania, nada menos que contra su propia población, que es el este ucraniano. Para hacer un pequeño repaso, en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania, en donde la ultraderecha, eh, obviamente con nazis adentro, tomó el poder. Hubo una región que se independizó, que es Crimea, y una región que se alzó en armas, que... No aceptó el poder de la ultraderecha, bancada obviamente por, por, por toda la OTAN, por Estados Unidos y las potencias occidentales, que dijeron ahora o nunca, Ucrania es nuestra. Eh, en el medio de esa tragedia, estas regiones, eh, que ahora son repúblicas independientes, que fueron reconocidas por Rusia, hace ocho años se alzaron en armas. Una región se llama eh, Danes y otra región se llama Lugansk. Juntas forman lo que se conoce como el corazón de, eh, de Ucrania o por lo menos lo que era el corazón de la antigua Unión Soviética que es la región del Donbass. Hay un bombardeo y un nivel de masacre y genocidio contra esa zona desde hace ocho años. Quienes te digan que la guerra empezó el 22 de febrero te están mintiendo o lo desconocen. O lo omiten. La guerra empezó hace casi ocho años cuando Ucrania empieza el bombardeo este, y estas masacres silenciadas por la prensa occidental contra estas regiones. Acuérdense, la región del Donbass eh, o la región como ustedes quieran llamarlo de las repúblicas de Lugansk y Danesk. Nosotros vamos a hacer un repaso de este trabajo documental que fue censurado un montón de veces en YouTube y fue... Eh, resubido por eh, otros documentalistas, que es el trabajo de la periodista Ana Laura Borrell, que se metió a investigar eh, y entrevista a los pobladores de estas regiones que ahora son repúblicas independientes. Pero hace ocho años eran provincias eh, de Ucrania que fueron bombardeadas porque se alzaron contra el golpe de Estado. Cuando te dicen prorrusas hay una trampa ahí, porque en realidad no es que son prorrusas porque adoren al presidente ruso. Son prorrusas porque la población habla en ruso. Acuérdense que el idioma ruso está prohibido en Ucrania y otro detalle, eh, no solamente los persiguen en términos eh, políticos, eh, culturales y religiosos, sino que también el presidente adorado por los mainstreams norteamericanos, eh, eh, Volodymyr Zelensky, eh, que es... Algunos dicen que es el, el hasta el nuevo Mandela, mirá el nivel de delirio que hay. Es un facho que tiene guita escondida hasta en los Panama Papers. Pero fuera de eso, si quieren obviar esa información, este, recordemos que hasta hace poco tiempo prohibió toda actividad política que no sea su propio partido. Esa es la democracia ¿eh? con la cual los Grammys, los Oscars y, y la prensa argentina, por no hablar de otra prensa, dicen que bueno, es, es la que resiste ¿no? La, la invasión de los rusos que son malos. Una masacre silenciada, hoy cumplimos en mostrarte esta parte de la verdad que está censuradísima por los medios occidentales que siguen alimentando esta fantasía de buenos y malos, de Hollywood contra este, eh, los eslavos malos, que esa es la idea, ¿no? Que viene de, ahí esta idea de, de entender a la política mundial como si fuera una película de los Vengadores. Otro documental, las masacres silenciadas en el Donbass nos encontramos al final del programa. У <cin> нас <stereotype'> para під para людей, під пенсіонери, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так і саме так ми виграємо цю війну. Бомбоубежища идут, бегут он с пакетами, потому что другого выхода нема. В квартире оставаться, но ну, небезопасно. Ну, пацаны работают, разминируют, ну, знаешь оно, угу. раз на раз не а везде снег, это сейчас вот поставило вот лишь поверьёт. Bonjour, Ok, ça va tomber Ça va tomber là. Ça, ça увидела эту дырку, которая у на, нас на все лицо открылась. И дышать она не могла. Диму уже не спасти, а Олечку, моя мою дочь. Мы врачи пытались спасти. делали это много. Операция была очень скучная. Там и почки себе долгали. Но сознание даже не пришло. кровь она очень потеряла. Но она приехала и сдать кровь, она уже ничего не справит. <свят> София, что там осталась жива, я не знаю, как это. Она была с ними в колясочке, колясочку всю на была. Я a la parte de lo que te Я попала сюда вместе с дядем, старшей дочки, мужем. Дядя стояли на остановке, как шарахнул. Одно хочу сказать, надо молиться только Богу, только молиться. И вот это все наше спасение. За наши грехи мы вот это получаем. Потому что мы откоснулись от Бога, повернулись задом до Бога. И поэтому это, я так понимаю, а как кто другой как понимает, я не знаю. Так. чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. А покажем, она, мы поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Это Сколько времени вы живете здесь? Семь месяцев. И что Сегодня грады пошли, он всех зателепол. Это те вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять. А куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видно. Потому что солнца нет. Это что, вот дети сидят, да, да. это что? Вот это за страна, которая свои же, своих убивает. Детей, стариков и прочих. И Что так, это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит: наши дети будут учиться, ваши путь по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел, семьи поразделялись. Барбешки войну такую устроили, такие времена. Дети гибнут. Попробуйте восстановить теперь это все. Бабушка, задыхай. Каждую ночь. Ей надо в больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда вас убили двадцать человек, а когда у вас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. Да. Подвале не инсульс, водили вот тут убили. Они раз за людей нас считают.